Señores, en otro tema, tra, trasladan al periodista José Cáceres a Sedimat por golpe en la cabeza. El veterano periodista José Cáceres fue trasladado el jueves en la noche a la, de la clínica Cruz y Minian a Sedimat por ser atendido por un hematoma subdural bilateral luego de sufrir el martes un accidente de tránsito cuando se dirigía a cubrir una rueda de prensa. El jueves, Cáceres se había mantenido de buen ánimo, consciente y a la espera de volver pronto a su casa. Según un momento comentó el, la presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte, Emelín Valdera, en el Centro Médico Cruz y Minera, le hicieron estudios para evaluar el caso y el tratamiento médico a que deberá ser sometido o sí, si, por lo contrario, debería ser intervenido quirúrgicamente, indicó Valdera. Bueno, se le dio un golpe. Sí, pero tú sabes que esa e, Ese ese Esa persona que Esa persona Ese mayor, señor, ¿eh? lo, lo que es Raymond y Miguel... Ay, Dios, perdóname. Raymond y Miguel imitaba mucho, ¿eh? Eh, eh, yo sé que hace de que del arte, sí. de la música y todo eso. Sí, Estas personas mayores tienen que tener cuidado. Te cuando ya tú, te, tú Ay, estás en sí. esa edad, tú eres muy, fle eh, muy flexible. Muy flexible. A esa edad tú eh, eh, tienes que tener cuidado al sí. darte un golpe. Recordemos el otro día que el, el señor Machacho se cayó. ¿No fue de Sí, hace. Sí, tú bien que buscó, trae un helicóptero para llevar lo de emergencia. Porque es que tú, te, tú, mayor de edad, te da un golpe y, y puedes sentirlo hasta adentro. porque ya tú eres más sensible a los huesos, sí. la piel y ese tipo de cosas. No es igual que yo que me doy un estrayón a un señor ya mayor, que lo sienten, ya tú sabes. Y hay ¿Qué? personas que están... <risa> Jorge Blanco se murió, fue de un se cayó de una escalera. ¿Te acuerdas del presidente Jorge Blanco? Que tuvo, el primer presidente que tuvo preso aquí, por, por corrupción, murió a causa de un golpe que se dio cuando, cuando se cayó de, de una escalera. Entonces hay que tener cuidado con estas personas mayores. Hay que cuidarlas que no se revale, ese tipo de cosas. Porque un golpe puede ser mortal y, sí. y puede terminar su vida ahí con un solo golpe. Porque se, se da... Se, <ríe> se, Está bien, se le comió sí. él, está bien. Se le dan complicaciones. <ríe> no, sí, sí. Sí. sí, le está dando la vuelta. Ay, le está, está bien. Voy a tener no, yo que venir con camisita eh, no, no tú puedes hacer de los intercambios que tú tienes, tú puedes hacerlo. eso. No, yo tengo padre allá acá de camisa. Sí. Vale, cambio, de, ven, eh, cambio, eh, cambio, cambio. Vengo, vengo, cambio, vengo con una. Sí. va a venir sí. en la otra semana. Sí, con el sombrero rojo. Yo tengo varias camisas, yo un tiro de tela, hembras. yo tiro tela. Con el sombrero de, de, de, de hembra que tú tienes, ese es tu No, es un sombrero de esta <risa> gama, de esta No, gama, de de no había de hembra, no o sea, no, de varones no hembra, había. No, solo de hembras son más de bembao, son más... De ese hembras. de varón. ¿sabes? Donde tú lo compraste, ¿donde tú lo compraste había de hombres? Eran todos de hombres, esos sombreros son para hombres. Ok, ok. Ellos todo. Son de hombros, los sombreros, tienen que saber distinguir los sombreros de hombros, los sombreros de mujeres. ¡Eloh, buenas! Los hombre, los mujer, Hello, buenas, ¿qué lo Buenas, ¿qué lo que? ¿Qué? Bueno, ¿qué? Bueno. Monta. Eh, no, para la para mano, la chamaquita. Puedo ponle oye, la qué chamaquita, que? ¿qué es lo que? Monta la luz, a la real ah, de una vez. Toma, mami, oye, oye qué lo que mamón montale, ¿cómo es? Sin necesidad de hablarse, ey. solo los labios rozarse, Cupido no flechará. Ey, ey. morito a morir y te amor. Ey, muy bien, bien. Para ese niño, dale la gracias. Enfócame, Gasol trabaja. Gasol, trabajamela. Trabájamela, trabájamela Gasol. No, Jorge no. No, no, pues dile gracias. Gracias por esa dedicatoria oh, tan no, bonita. No, no, no. Ella, ella tiene su... Miren, enfoque el hombre ahora. <risa> ahí sí, ahí sí se mueve rápido para enfocarme. <risa> atención. Atención. que no, bueno, atención el que mandó. Dígale, dígale que es que un fresco. Ella es que una chamaquita, que es una señorita, dígale. Dígale. dígale. dígale ah, no, por pues, dígale. <risa> No, no, porque mira, no es no, un no secreto no, no, no. que ella tiene su bien lleno de Serenata. Sí. Claro. Pero, en eso, sí. pero dígale que no es, corríjalo a él, como usted es un hombre. Dígale a él. No puede cantarle allá solo. Ahí es <risa> <risa> Ay, claro, una frescura, una frescura, una, de una su ¿Eh? sí. es una, una frescura de su parte. Si el tema si hubiese sido dirigido para otra banda, créame al día en que no para meterte un estudio. No, Rafaelito. La, hey, no, Rafaelito, el, hey, eso, hey, está, hey, está burlando, hey, te está burlando. Te está burlando. A otro hombre, hey, a otro hombre. Hey, se le ella puede, tiene pila, serenata hey, en su claro, día, bro, eso bro. no es un secreto. <risa> sí, el tipo habló con el mate, <risa> pómela ahí. Pero eso lo dijo ya son que es una amigos, frescura su son amigos, yo. ellos son amigos. Sí, seguir. <risa> ¿Y ustedes le iban para mate hoy? Y íbamos para allá hoy, para el Maite, ¿en lo olvidó ¿Para el martes ¿Para el martes ¿Más? ¿Para el Maite? Master. Tienen Palmarte. que respetarte, muchacho, porque después <risa> podrán traer en un problema así. Tú te estás riendo mucho, ¿no? son panas tuyos. ¿Por qué hay que respetarlo? Sí, es de ellos que están hablando. Sí, pero tú sabes <risa> que ahí <risa> está <risa> ahí. <risa> <risa> ah, pues... <risa> <risa> ah, pues tú te vas a hacer loco, ayer llegan llegando a <risa> Villalona <risa> y ellos le están cantando. No, no. <I> <risa> <it is> <risa> que yo no vine ayer con mi no, no a ese, ese eso eso eso, eso ha atormentado esa muchacha que ustedes digan eso solo ha atormentado eh, a ella ya eh, eh ya suélteme suel, con el palomo ese que llamó que el hombre está aquí aquí eh